La presión por estar a la altura del ambiente comercial tan cambiante de hoy, lleno de un incremento explosivo de información y nuevas tecnologías, ha llevado a las empresas a recurrir a respuestas extraídas de datos y análisis para mantenerse competitivos. Pero no es sencillo. El volumen, velocidad y variedad de la información disponible dificulta conectar los datos relevantes para entender mejor las relaciones comerciales. Transformar datos en respuestas que permitan tomar decisiones puede ser desafiante. Y es ahí donde entramos nosotros. Si Al en Bradstreet le ayuda a mejorar el rendimiento de su negocio gracias al poder de los datos y las respuestas. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Dun Bradstreet Data Cloud, podemos brindar los datos y análisis más completos del mundo. Con más de 400 millones de registros de empresas, nuestros datos se crean a partir de decenas de miles de fuentes a nivel mundial y se actualizan 5 millones de veces al día. La nube de datos sigue los pasos de empresas que componen la mayor parte del PIB mundial y que son las empresas con quienes muy probablemente hace negocios. Don Street Data Cloud está estructurada alrededor de nuestro proceso Life Business Identity. Este proceso inicia con el número Dons, un identificador de negocios único asignado a cada registro en nuestra nube de datos. Incluye otros elementos valiosos como las conexiones entre empresas, las jerarquías corporativas y respuestas derivadas de análisis. El proceso Life Business Identity se actualiza para garantizar que describimos la vida y los cambios de casi todas las empresas en el mundo. Usted puede acceder al poder de Data Cloud y del proceso Life Business Identity de Dun Bradstreet de manera directa o por medio de nuestras soluciones. Dunn Brass Street Data Cloud impulsa una serie de soluciones diseñadas para atender necesidades específicas de los negocios para ayudarles a mejorar el rendimiento de su organización, tanto en áreas específicas como en toda la organización. Nuestros datos y análisis son la base sólida que permite incrementar la eficiencia de su negocio. Con Cial Done Brass Street, negocios como el suyo pueden experimentar una mejora notable en su desempeño. Conozca cómo podemos ayudarle a alcanzar un desempeño óptimo a través de datos y respuestas.